Y a ver, vamos a cargar otro jueguito del recuerdo Cavernas de Marte 2 ¿eh? Buenos días, sábado, día perfecto para salir a la calle a respirar aire puro y todo ese tipo de cosas Yo me voy a quedar jugando Cavernas de Marte 2 ¿eh? Quiero probar Cavernas de Marte 2 porque con este juego tengo la tremenda historia bueno. Este fue el primer juego que cargué en mi Atari, el primero Resulta que yo quería el Atari 2600 Y llegó esa navidad Y llega mi viejo con un Atari 130 k yo qué pero todo amurrado Porque yo jugaba siempre el Atari 2000 ¿Cachai? Entonces, quería el, el cartridge El típico cartridge con la... Con la imagencita y colocarlo en el Atari de madera y todo Y me llegan con un Atari 130XE Y dije, puta, bueno, esta cuestión es para estudiar pues, bueno, Trae teclado Y no, pues no era tan así Resulta que en ese momento de Navidad, tipo, no sé, una de la mañana, llega mi vecino con un cassette de Atari, de eso cinta magnética, y dice, aquí está la solución. La cuestión es que agarró la casetera, la X-12, la conectó al Atari, conectamos toda la tele, y estuvimos como unos 10 minutos esperando que cargara el primer juego, que era Cavernas de Marte 2, que recuerdo que la pista era del 0 hasta el 105, 106. Y cuando vi la gráfica, me di cuenta que era diferente que la del Atari 2600, era otra cosa. Y bueno, esa noche pasé jugando Pac-Man, Popeye, o en, eh, Jungle Hunt, o Jungle Hunt, como quieran decirle. Pero este fue mi primer juego de Atari que pude jugar esa noche. Y la jugué, lo jugué hasta tarde. Ese día. Fue uno de mis preferidos. Y hasta el día de hoy, me gusta. Y creo que merece un espacio en el juego del recuerdo. Esta es la continuación obviamente de Cavernas de Marte 1 donde el Cavernas de Marte 1, que lo vimos hace poco también que no se escucha muy bien el audio es donde la nave que va descendiendo y tiene que destruir una bomba y después abandonar el planeta y, y que explote Esta segunda versión es como muy parecida al Scramble que es como un juego de arcade que es de una nave que va avanzando de lado y tiene que ir destruyendo bases y todo ese tipo de cosas y que para poder eh, reabastecer su energía de benzina ¿Ya? Eh, tiene que destruir como unas torres Vamos al juego ¿Mm? Por Greg Christensen Copyright 1981 El mismo compadre que diseñó cadenas de Marte 1 Vale compadre, gracias por tu juego Ahora lo vamos a terminar aquí en el juego del recuerdo No es un juego tan complicado Bueno, como pueden ver ahí tengo mi, tengo mi super nave que cuando disparo suena, ahí acabo de destruir un fuel, hay que tener mucho cuidado en este juego con los cohetes, porque esos cohetes son los que se elevan y que te, te matan. Puta, qué, qué, qué noche más buena esa, weón. Aquí hay que tener cuidado también con, con no chocar, con no chocar con, lo, con el suelo o con las mismas naves. Ya. Tenemos 3, 4, tenemos las 5 y ya arriba estamos dejando un high score. Estamos en el sector 1 de 5, ya y también tenemos nuestro puntaje abajo también tenemos una barra que es la que va descendiendo que es nuestra encina nuestro fuel que a medida que nosotros matamos eso, miren ahí se aumenta no es gran cosa el juego, tal vez ahora que ya estamos en el año 2014 pero en esos tiempos, weón, puta que era bueno weón. lo malo que era de un player pues no podía jugar de dos y este juego me hizo feliz y se lo agradezco mucho la nave y todo eso la nave igual tiene su detalle, bueno. hasta la diseñaría en 3D, como vieron hace poco, que me estuve entreteniendo ahí haciendo la nave del, del ¿cómo se llama? del Asterix Bueno, aquí ya vamos en el sector 2, ya, tenemos que pelear contra esto, no sé, que serán unas barreras o algo así Ya, ahí tenemos que matar los fuel, tenemos que... y llegamos como a una ciudad, así ya Bueno, igual más adelante llegamos como a una ciudad donde está lleno de, de esos edificios Ups, ahí nos vamos a adelantar. Mi fuel está descendiendo y todo. Ahora ustedes se preguntarán qué es esa banderita que está ahí abajo. Esa banderita, lo que pasa es que una vez que tú termináis el juego, o por así decirlo, lo dais vuelta, llegáis al final, eh, se van sumando las banderitas. Así como en el, en el Kung Fu Master que van apareciendo dragones. Eh, puta, que otros juegos más que van apareciendo como trofeo a medida que lo vais terminando varias veces. Eh, parece que el Jeep no. No sé, pero es el típico juego que cuando lo vais terminando te parece como un trofeo ¿Cachai? Y lo tenéis que terminar muchas, muchas, muchas, muchas veces Ya, aquí esta parte está media complicada Vamos a adelantarnos un poco, estamos en el sector 4 ya El juego no es tan largo, es cortito, pero... Merece su espacio, ¿no? Cacho El detalle ahí de la... ¿Cómo se llama? De la turbina ahí... De la nave... No, si está bien hecho, bueno, para los píxeles para los que tenían, era un buen juego A diferencia del Cave of Bar 1, en este va ahí de lado Va ahí en horizontal, po' pues, bueno. Y claro, el compadre que había diseñado el primero, dijo que como, quería hacer algo parecido al Scramble Entonces por eso que, que, que hizo como una cuestión muy parecida el scramble de un juego como esta onda, pero de arcade así que... de repente lo revisamos ya, ahí vamos con nuestra super nave y chocamos bueno, así choca la nave, así explota teníamos que ver también cómo muere bueno, esa parte un poco complicada más, más que todo también manejarla con joystick porque tenéis que ir en diagonal, porque cuesta ¿cachai? Hey. en diagonal vamos a ver si no morimos ahora ahí nos adelantamos ahí y ahí, ya perfecto eso era lo que había que hacer y aquí nuevamente lo mismo a ver si, si alcanzamos a agarrar pantalla Uh, brígido, nos estamos quedando sin pantalla y nos quedamos sin pantalla, tengo que adelantarme un poco ya estamos en el último sector en todo caso, pues. y bueno lo que tenemos que hacer acá también es llegar a la, al final y puta, está fallando el joystick tenemos que llegar al final y tenemos que destruir una bomba. A diferencia del... Bueno, es como lo mismo que, que el 1. Que tenéis que llegar a la bomba final y destruirla. Solo que en el 1 tú te ponías sobre la bomba y supuestamente dejáis, no sé, un temporizador ahí y, y explotaba después después de que escapáis de la... Acá no, para acá la destruir no. Le disparáis y explota. Uh, vamos, vamos, vamos, vamos. Ups. Vamos, adelantémonos Nos podemos a quedar sin espacio no Vamos, vamos nave oh. Vamos Listo, ya nos recargamos de fuera Y aquí nos vamos a adelantar un poco porque vamos a tener que bajar creo Creo el bueno, weón, me lo sé memoria Me lo sé tan de memoria que voy a morir todas esas veces Y aquí vamos, destruimos la bomba, nos dan una vida extra, harto puntaje nuestra banderita abajo. Sigue ahí. Felicitaciones. Tú has completado tu misión. Buena suerte en el, el próximo tiempo. Y ahí ya tenemos dos banderitas. Y lo más complicado es que ahora si se fija en el fuel va descendiendo más rápido. Ya. Eso era Cavernas de Marte 2. Un juego que no era tan largo. Como que, o sea, que se pueden dar cuenta. O, todo como 6 minutos. Tenemos que, que ir acumulando banderitas. Y el compadre que acumulaba más banderitas ganaba. ¿Mm? A lo mejor ustedes dirán, puta, el juego ordinario y las estupideces que se pone a hablar este compadre ahí por el canal de YouTube, weón. Sí, pero es que lo que pasa es que en esos tiempos era la raja, weón. Ahora ya ya no, pues ahora hay juegos que los tablets y todas esas cuestiones en flash que han, que han sacado, ya son mucho mejor, weón. Pero yo creo que va más orientado a la gente que, que vivió esa época, weón. Porque no... Si no disfrutaste esto, weón, en esa época, weón, puta, te perdiste mucho, weón ahora está todo en 3d bueno, ya hasta yo pues me contamine pues, bueno, si chucha quise hacer la nave del astro y en 3d bueno. uno quería estar dentro no sé, pues quiere crear los entornos de los lugares que, que veía en ese tiempo en los juegos con puro pixel pues, bueno. entonces hoy en día como que todos lo quieren convertir a, a estar ahí dentro una ¿no? que sea mientras más reales mejor bueno vamos a ver hasta dónde llegamos vamos, nos quedan dos bien no es tan, el juego no es tan complicado eh, yo morí por pollo nomás, pero. Pero podemos estar eternamente haciendo este bucle continuo, así por así decirlo, de, de nivel. Y siempre es lo mismo, sí, siempre es lo mismo. O sea, la, la cuestión se va poniendo más brígido nomás en lo que es. El fuel que desciende más rápido. Y.. Y nada más, pues, ¿no? los cohetes tienen el mismo patrón de siempre, los, los que se. Los que se le dan más que todo tenéis que estar siempre peleando con el, la encina, con el fuel. Eso ahí se le dan. nosotros nos vamos a adelantar un poquito porque. Y aquí, claro, obviamente es, al principio te podéis saltar estos fuel, pero ya más adelante, como baja tan rápido la, la encina, tenéis que matarlos casi a todos. De ahí entramos al sector 4. Uy que estoy haciendo. Solvió loco el joystick. Porque lo está manejando y está hablando de juegos de video en YouTube. Vamos. Ya parece que hay no, ataca, no hay ataca. Vamos. Yo cuando el chico juraba que esas naves gordas algún día se iban a elevar, pues no, pues en esas naves no, no, no vuelan. Están ahí de onda. Lo único que se mueven aquí son los cohetes. Genial que con tan poca gráfica era tan feliz, weón. Y ahí acabamos de entrar al sector 5, que era el último. Vamos a intentar matar un una vez más la bomba para para ver si la logramos matar. O sea, si, si logramos llegar. Puta el weón malo, weón. Me dan ataque, eh, ataque epiléptico de 2 segundos, buenísimo. Obviamente con teclado es más fácil hacer estos ángulos. Po, Uy. Vamos. Ya. Vale, hay que tener su nivel de concentración para que no, no falle nada. Ween. Vamos, quiero matarlo una vez más, la bomba, vamos, vamos, vamos, vamos, una vez más bueno, bueno, y cuando morí, game over, score, tanto, y si apretáis el botón de nuevo, parte una vez más ¿Mm? O OSTAR te lleva, o Star te lleva al, a la pantalla de título Ese es cadena de Marte 2. quería tenerlo aquí en mi colección de juegos de video en el juego del recuerdo Porque a mí... Este jueguito me marcó mucho cuando era chico, jugué harto a él y, y, y es genial. ya. Más que todo era para pa darle mi, un espacio ahí en el juego del recuerdo. Ya continuamos, pues, espero que les haya gustado este pequeño corto de Caverns of Mars y nos estamos viendo en otro jueguito del recuerdo. Que estén bien, chao.